a ver si viene el segundo viene el segundo capaz sí. no eh, puede ser eh arriba José lindo pescado ¿no? muy lindo pescado muy lindo pescado De la pesca más linda, tampoco, ¿eh? Acá con nuestro amigo José Vargas, ¿eh? seguimos, seguimos, buscándolo. Ya, ya habíamos avisado que estaba complicada la pesca. Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero bueno, le estamos dando, ¿eh? Estamos dando Bien, bien, flaco. Mira, flaco, qué hermosa. Bien flaco, eh. ¿Seguimos? Dale. No, primer clipe de la mañana. En el medio de los juncos. En el medio de los el problema. Ya vean Ya que vean, qué es pecado. Equivocado.